Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué es la NASCAR? ¿Cómo funciona? Para entender esto, quédate hasta el final de este video porque te voy a dar unas explicaciones que debes tener en cuenta. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, regálame un like y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan ver este video. La National Association for Stock Car Auto Racing, más conocida simplemente por sus siglas NASCAR, es la categoría automovilística más comercial y popular de los Estados Unidos y la competición de stock cars más importantes del mundo. Es miembro del Automobile Competition Committee for the United States es considerada la categoría más importante del automovilismo estadounidense la particularidad de estas competiciones se basa principalmente en que se suelen correr en circuitos ovales y son siempre automóviles de serie es decir automóviles cuyo diseño básico es el de un automóvil salido de fábrica los automóviles son fabricados por especialistas basándose en los perfiles y especificaciones detallados por nascar y los motores están provistos por toyota Ford y Chevrolet asegurando un nivel de competencia parejo para todos los participantes. En la actualidad Ford Chevrolet y Toyota compiten en las diferentes categorías de la NASCAR. Los vehículos utilizados por Ford en las competencias son el Ford Mustang GTVI, el Ford Fusion y la Ford F-150. Chevrolet por su parte compite con el Chevrolet Camaro ZL1, el Chevrolet Camaro SS y la Chevrolet Silverado, mientras que Toyota compite con el Toyota Camry, el Toyota Supra MKB y la Toyota Tundra. Si este video te fue útil, no te olvides de suscribir a este canal, dan un like y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan ver este video. El siguiente video te va a interesar, te lo dejo por aquí, no te lo pierdas. Nos vemos en AREN, chao chao.